aquí en el SIPES para hablar de la tapa de coca crujiente de bacalao, aquí con Miguel y Tatiana. Por favor, contarnos un poco el proceso creativo, qué tal cuando os disteis cuenta que os había tocado el bacalao. Bueno, nos, nos dio una gran sorpresa porque es un pescado que nos gusta bastante cocinar y bueno, siempre hemos tratado... Siempre nos gusta en mi cocina tratar siempre el producto principal, que es el bacalao, y que se note que lo que estás comiendo es bacalao, que, que se note. Y bueno, lo que me vino un poco más pensé pues siempre es notar diferentes texturas, cuando tú comes algo, algo creciente algo más cremoso, notar diferentes sabores, y bueno, siempre cogimos un poco pues, lo que es el bacalao, siempre que acompaña bien unas olivas negras, un tomate, y así fuimos elaborando un poquito pues, el sofrito de tomate abajo, el bacalao siempre arriba, de ver una buena proporción de bacalao que se ve. Y después ir jugando unos puntitos de olivas negras, el pir -pir cítrico, que ahora también es un poco el verano y a la gente también le gusta. Sí, y siempre te alegra un poco sí. las palabras gustativas de donde comes las ¿Con qué lo habéis maridado? El bacalao. Lo he cogido a baja temperatura con leche, mm. para darlo un poco más cremosidad a la hora de... Después lo hemos juntado con patata gallega y lo hemos emulsionado todo con, uno, con un aceite de ajo. Estupendo, o es sea, una fusión perfecta entre vuestros orígenes mediterráneos, flores catalán, rúho y sí. y la dieta atlántica, que tenemos un producto sí. mejorable. Sí. Mucha sí. suerte chicos, enhorabuena, sí. la verdad que está sí. espectacular de presencia y sobre que de sabor también. Si queréis probarla, que la tenéis, podéis comerla. Así que